¿Qué tal mis amados? ¿Qué tal mis amadas? Les damos nuevamente las gracias por estar con nosotros y ahora con un nuevo programa o con una nueva etapa de, del ministerio porque claro vamos a estarles sí. compartiendo esto que tenemos aquí, miren seis, seis pasos, pasos para tener una oración de éxito es un manual de oración videolibro, el primer paso así es, Con sus amigos Rafael y Elida Cavazos perfecto y estamos aquí dentro de Rafaelidatv.com compartiéndoles este el, el audiolibro o videolibro Video, ahora. Audio, como quiera decir. Exacto. Y recuerden que también estamos en Hoy Oramos, aquí dentro de Rafaelidatv.com. Y Así pues es. bueno, damos inicio y esperamos el Señor que este material puede serles de ayuda, puede serles de bendición. Y déjenme antes de eh, empezar el, el, el videolibro, ha habido muchos correos que nos piden la oración. Y nos han pedido que les enseñemos hasta, incluso hasta orar. Uh -huh, así es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente no sabe orar. Uh -huh. Y este libro... Aunque muy pequeñito, muy pequeñito, la verdad. El Señor nos permitió escribirlo, primero como una reflexión, luego como pequeño libro. Pero mi esposa les va a leer lo que decimos en el libro como testimonio. Así Aquí, es. Adelante. Así es, gracias, gracias. Bien, eh, el testimonio, ¿cómo, ¿cómo se inició este manual de oración? Un día que estábamos en el programa de radio de medianoche... Sentimos que Dios nos habló casi de una manera audible y entendible. Un pequeño mensaje. Ya no le digas a mi pueblo que te llamen para que ores por ellos. Mejor enséñales a orar. Así ellos podrán comunicarse conmigo de una manera personal a través de la oración y yo los bendeciré. Sentimos muy fuerte el mensaje de parte de Dios y a partir de este momento... El Señor nos cambió el rumbo de la costumbre de llámenos para orar. Por, Por el de mejor enséñalos a orar. Uh -huh. Alabado sea el Señor. Lo primero que Dios hizo fue darnos los seis pasos fáciles y prácticos de cómo debe de ser nuestra oración hacia nuestro Dios. Lo primero que Dios hizo fue eso, precisamente. Primeramente, lo escribimos en forma de una reflexión con los seis pasos para tener una oración de éxito. Y enseguida, el Señor nos dio el sentir de escribir este pequeño manual, que al decir verdad fue el principio de empezar a escribir una serie de reflexiones y otras cosas más que hemos hecho para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén, Amén. Rafael y, pues, y la verdad es que ya llevamos Seis pequeños libros escritos y Amén No sé qué tanto uh -huh. Podemos estar compartiendo Con nuestros amigos y, y amados que nos ven A través de los videos Pero es. al menos este libro sí lo vamos a estar compartiendo De esta forma, de esa manera Como un audiolibro o videolibro eh, Porque se está convirtiendo en en las dos cosas, ¿eh? en el audio, porque va a quedar grabado, uh -huh. y en el video. Y, eh, y en el libro, digo, oh, en el video, video en el perdón, video. en el video. Así es. Eh, pero, compromiso, indiquen que les gusta, compártanlo y suscríbanse en el canal, por favor. Así es. Eso es por demás importante. Claro que sí. Porque si nosotros se lo estamos regalando de esta manera... Ustedes también, pónganse ahí en el gusto, compártanlo y suscríbase Y suscríbase Y también sugieran que se suscriban y que también mm -hmm. le marquen ahí que les gusta. Así es. Y pues empezamos. Y nos vamos con el, el primer paso. Recuerde que son seis pasos, así es ah, que no se lo pierdan. Así es. Esperen unos días, el siguiente, eh, como esto es, se va a quedar grabado. Sí, así es. Eh, no sabemos exactamente de qué día, qué día va a ser la diferencia entre uno y el otro, pero eh, búsquelos, búsquelos ahí los va a encontrar. Así okay, es. Ok, primer paso. El primer paso. Tomar un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Empiece alabando y adorando a Dios. Por lo menos hágalo unos minutos dándole alabanza y glorificando a nuestro Dios. Expréselo con sus propios labios. Usted puede usar palabras y frases que glorifiquen al Señor. Ejemplo, Dios eterno, grande eres, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres el Dios todopoderoso. Solo tú, Señor, eres digno de recibir la honra, la gloria y el honor. Majestuoso eres, mi Dios. Eterno eres, mi Señor. Te exaltaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi rey, solo tú eres santo, santo, santo, mi Señor, etcétera, etcétera. Continúe usted manifestando su oración y alabanza al Señor. Haga su propia lista de frases con las que usted puede glorificar a nuestro Dios. Eso es Aleluya. importante. ¿eh? Y voy a estar haciendo algunas pequeñas pausas dentro de la lectura. Así es para refrendar lo que se está leyendo. El adorar al Señor, el exaltarle, el darle honra, el darle gloria, el darle la alabanza, Aleluya. es algo que debe salir pero muy, muy, muy, muy dentro amén, de nosotros es. y que debemos de expresarlo a través de nuestros labios amén, amén. hacia el Señor. Por eso le decimos, así y escriban, escribe. escriban ustedes sus propias palabras, así no las es. mías, no, no, las, las, las suyas, mi amado mi amada. Y honren al Así Señor, es. glorifiquen al Señor, y esto es bien, Amén. bien, bien importante. Muy importante, eh, claro. Me decía una personita de, de la República Dominicana, a través de uno de los correos, que, que les enseñáramos a, a cómo, ¿Cómo poder eh, eh, ¿Expresa? eh, expresarlo, uh -huh. y que cómo poder tener esa comunión perfecta con Dios, y cómo poder tener esa, esa relación. hermosa relación. Y cómo saber que Dios nos escucha, es que Dios sí nos escucha, claro que sí. Lo que sucede en muchas de las ocasiones es que nosotros no sabemos honrarle y glorificarle, y, glorificarle. y es por eso de este libro, porque necesitamos enseñarnos que de aquí de muy adentro, muy adentro. Amén. fluya palabra de adoración, Así de alabanza hacia nuestro Dios. Amén. Esto es más que tener una simple religión. Esto es tener una relación personal, personal. muy, sí, muy, muy, personal con el Creador. Así es. Entonces, correcto. cuando yo levanto mis manos, hago estos movimientos, es que quiero adorarle. Yo, yo quiero adorarle. Amén. Y, y tú también. Y todos debemos de querer adorarle sí, de una así manera así, de esta forma al Señor. Amén. Y es por eso que hemos querido ayudar, ayudar, ayudar, enseñar y que esto sirva como un manual para que tú también, mi amado, tú también, mi amada, lo puedas hacer Así es. en tus momentos íntimos con Dios. Así es. Tiene y vamos que a hacerlo. continuar. Vamos a continuar. Para tener un mejor tiempo de alabanza y adoración, puede apoyarse con algún CD o bien la música instrumental de estereovida.info o con uno de los cantos suaves de preferencia de adoración. Procure mantener un espíritu de reverencia y adoración por el mayor tiempo posible. Recuerde que tiene que darle al Señor lo mejor de usted mismo, lo mejor de su adoración, al que todo se merece al Altísimo. Dice la palabra de Dios en el Salmo, Salmo 9, del 1 al 2, así... Oh Señor, te alabaré con todo el corazón y le contaré a todo el mundo las maravillas que haces. Me alegraré, sí, por ti estaré lleno de gozo. Cantaré tus alabanzas, oh Altísimo. Salmo 9, del 1 al 12, es de la Biblia al día. Para una mejor adoración, le sugerimos aprender de memoria cantos que sean apropiados para elevar el alma y entrar en contacto con Dios. Así es. Y es bien bonito que tú y yo y todo el mundo podamos entonarle alguna alabanza. Amén, así es, es muy bonito. Y si Precioso. no, cuando menos, darle la adoración, darle la alabanza al Señor. Hay que hacerlo, hay que Entonces, practicarle. cuando dice allí, eh, eh, en, en esta parte, fíjese bien, por favor. Dice, eh, oh Señor, le, te alabaré con todo, con todo el corazón. Con todo nuestro. Y también, ¿qué cosa? Y le, contaré, le contaré a todo, mundo, a, todo eh, a todo el mundo ¿verdad? las maravillas que tú haces. ¿Y qué dice? Y me alegraré. Y es que eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos reconocer y podamos compartir así con es. todos los demás, como lo estamos haciendo que también estemos nosotros. alegres, contentos. Así uh -huh. es. Entonces, mi amado y mi amada, esto es lo que Dios quiere de ti, es lo que Dios quiere de mí, y es lo que Él quiere de, de todo el mundo, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, eh, va, vamos a, a vamos a hacer esto, miren, vamos a continuar con este libro. Y y mi esposa va a seguir leyendo esta parte. Así es. Les sugerimos algunos de los cánticos como estos. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí y a ti. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Y uh -huh. lo puedes volver a repetir. Todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. ¡Qué hermoso! Es precioso. Y es que todo es posible. Todo, También, todo, todo, todo, todo es posible. La Escritura lo enseña, la Escritura lo dice. Ahí nos tenemos ahorita este pasaje que dice Hebreos 11, Es después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que, que no estamos viendo. Así es Pero imagínense, mi amado, imagínense, mi amada, Usted dándole toda honra, toda gloria y toda alabanza, e incluso aprendiéndose algunos cánticos Así que es. le puedan servir a usted para que su alma se regocije se en regocije, el Señor. Se Así que le invitamos a hacer todo esto. Y vamos a la siguiente lámina para continuar con lo del libro. Así es. El Señor quiere que tanto usted como yo que le alabemos de todo corazón. Que podamos también compartir el gozo con otras personas, que testifiquemos de las maravillas que Él hace, que le cantemos y que nos regocijemos en su nombre, que le demos gloria y honra. De ahí la importancia de empezar nuestro tiempo devocional, dándole a Dios un buen tiempo de alabanza y adoración. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:15, con la ayuda del Señor. Continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza y hablarle a otros de la gloria de su nombre. En la Biblia, Reina Valera 60 dice así, que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por lo tanto, Dios si quiere que confesemos con nuestros labios quién es él. Amén, amén. Así es. Entonces, dice que con nuestros labios, con dice la escritura, labios, amén. con nuestros labios, mi amado, con los labios. Y de lo que sale de aquí, dice la escritura que de la abundancia que hay en el corazón, habla la boca Habla nuestro Entonces, Así es. tú te puedes aprender algo de memoria, pero lo que está dentro de tu corazón, mira, fluye aunque fluye. no quieras, fluye. Así como, como fluye lo malo, también fluye, fluye lo bueno. Viva. Entonces, si tú llenas tu corazón, llenas tu vida te, te saturas de Dios Te saturas de la palabra Te saturas de, de, de, la alabanza, de la alabanza Entonces va a fluir Y vas a empezarle a dar a Dios Honra, gloria y alabanza Amén, así Entonces es. cuando tú entres en tu punto de, de petición Al Señor ya lo tienes bien contento Así es, amén Ya lo tienes feliz ¿Por qué? Porque dice, este sí me ama Amén, amén, este sí es. me ama porque lo estoy escuchando, cómo me alaba, cómo me bendice, cómo me honra, cómo amén. me glorifica. Entonces, así esta es, es una es. parte muy importante, mi amado, eh, en cuanto a, a esto de, de la adoración y de la alabanza a nuestro Dios. Cuando fluye de tu corazón hacia el Señor, mira, tu fe espera, crece. Espera cosas maravillosas de parte del Altísimo. Amén. Así Continuamos. Es. Así es, queridos, uh, queridos amigos, hermanos, es tiempo de comenzar y enseñarnos a darle a Dios sacrificio de alabanza y adoración. Te animamos que lo hagas a partir de hoy mismo, sin más pérdida de tiempo. Dios se agrada de la alabanza que fluye a través de tus labios. Tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, te animamos a que lo hagas hoy mismo, practícalo y el Señor te bendecirá grandemente. Así es. Y les recomendamos para leer ahí unos, unas escrituras, ahí las está usted viendo, eh, algunos salmos, segunda de crónica 29, 31, 35, y, y bueno, es, es cuestión de, de estarlo haciendo, de meditar, el Señor nos va dando, nos va Así dando palabras es. y palabras. Así como las fuentes de, la, de, de las aguas uh -huh. que brotan, uh -huh. eh, eh, viene saliendo el agua fresca, limpia, preciosa. Así nos da el Señor. Palabra. Así es. Y miren, y todos esos uh, pasajes bíblicos, pues los vas a encontrar aquí, en la Biblia. Amén. <risa> en la Biblia. Así Ahí es, es donde están, precisamente. Y si tú lees los Salmos, lees los proverbios, lees los evangelios, mi amado y mi amada y también porque no también desde el antiguo testamento pero yo te recomendaría empieza con el libro de Juan y luego no te vas a, a Lucas y te puedes ir a Mateo a, a Marcos y te puedes ir después a, a, a las epístolas en fin los libros de, no va, Crecio, no de Gálatas sí. en fin toda la escritura pero eh, si no sabes cómo hacerlo Empieza con el Evangelio de Juan en la, El Evangelio de Juan, perfecto Por ahí empieza Y entonces, eso ya está en, en el Nuevo Testamento Todos los evangelios están en el Nuevo Testamento Todos los demás son los libros ¿Verdad? Este, crónicas, Josué eh, en, en fin, de, de Tronovius. Son, son libros, pero En el Nuevo Testamento Están los libros, pero en el Antiguo Testamento eh, Perdón, en el Nuevo Testamento están el, todos los, los que son los, sí, los, evangelios, los evangelios y las Mateo, epístolas Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos todos, a, a, así hasta es terminar Entonces, con... léanlo, léanlo por favor eh, déjense usar por Dios pero hay algo que Amen. es bien importante hay algo que es bien importante si tú no lees la palabra y no te enseñas a orar no vas a poderte comunicar con Dios ¿Punto? ¿Así? Sí. ¿Por qué crees que el Señor nos puso en nuestra mente? Este pequeño libro ya tiene muchos años de que lo escribimos. Uh -huh. Muchos años. En un programa de radio que teníamos allá en la frontera. Pero, mi amado mi amada, esos 440 videos que tenemos, o un poquito más de los 440 videos que tenemos en, en, en YouTube, en todo estamos orando. Uh -huh. En todos estamos orando. Así es. Y la práctica es la que hace el maestro. Amén. Entre más lo practicas, mejor te va a salir. Entre mejor te llenes tú de Dios, más tienes para ofrecerle de alabanza Amén. y de adoración. Es. Amén. Entonces, esto es sumamente importante que tú y yo y todo mundo lo podamos hacer y realizar. Amén, no estamos hablando amén. nada extraño, no estamos hablando nada de otras cosas. La escritura está llena de su palabra. Palabra de Dios. De pasta a pasta. Desde el primer versículo hasta el último, es amén. palabra de Dios. Entonces, así es. Empápate de la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil, y más cuando no se tiene esa costumbre. Y lamentablemente hay templos donde. Es más, ya en muchos templos modernos, y lo digo con, con mucha tristeza, ya ni la, libra, la, la Biblia se lleva. ¿Por qué? Porque todo se lo ponen en las pantallas. Sí. Ya los pastores a veces ya están predicando más de la tableta que de la Biblia. Uh -huh. Y está bien, aquí está la, la, la Biblia. Yo también la tengo aquí. Pero no hay como ojear su santo libro. Amén. Que, es. que, que Dios vea que tú le estás dando de ahí... Una vueltecita a esas hojas uh -huh. Marcando, subrayando En fin En, en este, en Santiago 1.5 Dice si tienes falta de sabiduría Pídesela a, a Dios El, el cual da a todos Abundantemente y, y, sin sin reproche, reproche. y sin reproche Porque muchas de las veces eh, Te vamos a, a decir esto Muchas de las veces Si tú quieres orar pero eh, hay, hay, el enemigo no quiere que ores, te pone uh -huh. un montón de cosas en la mente, te distrae el teléfono, esto o lo otro, y no, no el, el enemigo no quiere. Sí, te voy a, a, a comentar algo que, pero que es bien interesante. Mira, algo de lo que te puede acontecer, o te da sueño, o te empiezan a arder los ojos, o... O, o, o no te va a faltar la, la distracción cualquier distracción no te va a faltar, o bien ay, no se me queda, como que te dices tú mismo, tengo una mente de teflón, sí, se entre, me resbala sí, no, no se más, me pega no, nada digas, mira, pídele al señor pídele al claro, señor así es. ábrame mi cabecita ábrame mi corazón señor para que yo pueda entender y yo pueda comprender y ahí estamos también para ayudarte Aquí estamos también para ayudarnos. Amén, así es. Entonces, ya para cerrar. Espere el segundo paso. espérenlo Y para oración de intercesión, escríbanos. Escríbanos a hoy.oramos.com. Solo denos sus datos más completos y cuál es su necesidad. Nombre completo, su correo, ciudad y país. ¿Sí? Es bien importante porque, miren, en muchísimos correos, a veces no nos ponen el nombre. A veces ni el nombre me ponen. A veces nomás me dicen, hola, esta es mi, mi, mi petición, oren por mí. Wow. ¿Pero qué? Sí. ¿por qué voy Neces a orar? Si sí, necesitan quitarse de, de, de temores y sí. miedo, eso no sirve para nada. Háganlo y háganlo correcto para poder orar y poder interceder mejor por ustedes. Correcto. Si estás pasando por una situación crítica y difícil, pues dime qué te está pasando porque sí. así, señor, pues bendiga a esta personita. Así es. Bendiga al señor. mire Está sufriendo por eso, está sufriendo por lo otro. En fin. Así es. Sean un poquito más explícitos, por favor, a la hora de escribirnos porque de verdad les enseñaría algunos correos que no sé sí. ni por qué voy a hablar por ellos. Sí, son ¿verdad? poquitas las personas que son explícitas, pero sí. hay muchas que no. Uh -huh. No, otras me escriben todo un periódico. <ríe> sí, sí, bueno, son muy expresivas. Pero, son palabras, bastante. Y qué bueno, ¿verdad? Porque nos informan, nos informan, uh -huh. nos informan uh -huh. bien. Entonces, así mi es. amado mi amada, les agradecemos la fineza de su atención así a esto. Es. Pero no vamos a dejar de orar ahorita, claro que sí, así vamos es. a orar y en todas las, las seis partes vamos a terminar orando. Amén. ¿Por qué razón? Porque queremos que Dios les bendiga. Punto así. así. Es. Queremos que Dios les bendiga. ¿Qué es la bendición Amén. de Dios? ¿De verdad, de verdad? Únete entonces con nosotros. Amén. Y, y traten Amén. siempre, vamos. traten siempre, por favor, de ser. Lo más honesto y lo más sincero con Dios. Sí, amén. El 100%. No, no es de 9.9. No, no, no. El 100% de, de sinceridad con Dios. Y si no entiendes, dile, Señor, no entiendo. Uh -huh. No comprendo, Señor. Pero, deme, deme la luz, deme la sabiduría. Así es. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, vamos a recibir. Amén, así es. Y yo quiero bendecirte en el nombre del Señor. Amén. queremos bendecirles en el Amén, nombre del Señor Padre le adoramos, le bendecimos su santo nombre, gracias Señor por Dios. esta primera parte Señor, gracias, sé que es un pequeño gracias, libro, señor. muy pequeño pero puede ser un buen manual, sí, manual sí, señor, señor para que ellos puedan enseñarse sí, a orar Cristo, que se enseñen a glorificarle que sí, se enseñen señor. a honrarle que se enseñen a darle toda la alabanza Señor a usted la nada amor, más, y Padre santo, santo, abra santo abra sus mentes, abra se sus se corazones recibir. Padre señor, mío, para que, que ellos, de ser, Padre. a, a partir de, de hoy, Señor, puedan ellos, sí, señor. señor, empezar sí, a desarrollarse como buenas desarrollarse personas, personas ese, Señor, que le sí, aman. Señor. Como buenos cristianos, sí, Padre Santo, Padre Santo de les, le ruego de en el nombre de Jesús de que quiten todo aquello que pudiera ser de estorbo, sí, señor. toda aquella pesadez, todo aquel descuido, todo aquello, sí, Señor, sí, señor. Que, que afecta, Señor, en la relación con ustedes. Sí, Quítelo Padre, Padre Santo. Santo No permita que el enemigo El diablo, el mentiroso sí, Les diga que no sí, el Por el contrario Jesús, Señor Usted ponga de, en ellos Ese deseo Ferviente Señor sí, De poderle adorar sí, y sí, bendecir sí, En el nombre sí, que es sobre el nombre todo nombre este En el nombre poderoso de Cristo Jesús Y a usted Señor le damos la honra, le damos señor, la, gloria, la gloria y, y le damos la alabanza, la alabanza Aleluya, señor. Sí, señor. Y quite toda alabanza pesadez, quite toda gloria, enfermedad, quite toda dolencia, Padre Santo. Sí, y quite, Señor, toda... Aquello que está molestando las vidas, fuera, todo aquello, todo Señor, que, sonido, que está afectando todo, los matrimonios, quite todo aquello oh, que es adulterio, fornicación, santo inmundicia, santo sí, alcoholismo, drogadicción sí, Y padre, victoria, padre y declaramos padre, la victoria y declaramos padre, la bendición para su honra, Jesús, para su gloria sí, señor, y para su bendita alabanza, Señor. En Cristo Jesús. Señor. Aleluya. Sí, A ti te digo, mi amada, recibe la bendición. Recibe Yo la recibo. Yo la recibo, recibo. recibe en amén. el nombre del el nombre de Padre, Jesús. en el nombre del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo, Santo sí, aleluya, aleluya. Amén. Amén. Amén. amén, amén, amén, amén Sí, amén Esperen la segunda parte de este libro, o sea, el segundo paso y compártanlo, escríbanos Así es. y díganos si les está gustando lo que estamos haciendo aquí para ustedes Así es, Muchas bendiciones, bendiciones. para todos y les esperamos en el próximo paso Bendiciones. Compartir. Compártalo. Y, y dale gusta ir. y suscríbete. Exacto, así es. Bendiciones.